No, vamos a salir de aquí, no. No, prendela, prendela. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Fantasmitas, ¿cómo están? Se preguntarán ahora en dónde estás Ya saben que yo siempre me ando metiendo en lugares que no debo eh, No sé si se acuerdan que hace unos meses Les subí unas historias a Instagram Por eso me tienen que seguir por Instagram Porque ahí empieza todo lo raro Fuimos a Camecuaro a acampar Y ahí nos encontramos un policía El caso es que ese policía nos dijo que Cerca de ahí, una vez recibieron pues una llamada Porque según se estaban metiendo a robar una casa entonces, cuando llegaron varias patrullas a, a esa casa, entraron y salieron corriendo, porque encontraron algo muy extraño ahí, y pues nos platicó más o menos por dónde estaba la casa. La verdad, llegar a la casa estuvo bastante complicado, por eso es que tardamos tanto, porque por más que la buscábamos, por más que íbamos a, a ver donde nos dijo más o menos, no encontrábamos el lugar, hasta que por fin, hoy, como pueden ver a su alrededor, eh está el camino muy raro pero por fin llegamos a donde es la casa preferimos venir de día a hacer unas tomas para reconocer el camino como siempre de día pero a la casa vamos a entrar de noche desconozco que hay porque este policía nos dijo que había algo ahí más no nos dijo que encontraron entonces pues, por aquí es el camino y vamos a ver qué nos encontramos más adelante Ya estamos aquí adentro del, del lugar Ahora sí les hice caso Ahora sí traje un par de guantes Por si tengo que agarrar alguna cosa Y eh, también venimos menos personas de mi equipo Solo vengo yo y eh, la persona que me va a ayudar a grabar Eso es todo Para que no se haga tanto ruido y tanta burulla y demás Y pues bueno, como ustedes saben Por eh, privacidad del dueño de la casa No voy a poder grabar mucho alrededor porque hay fotos y hay pertenencias que a lo mejor no puedo sacar. Entonces vamos a ir directo a lo que es la parte de donde nos dijeron que estaba pues todo el rollo extraño. Y pues entonces ya nos vamos a ir para allá. ¿Está todo? Ay no, ¿qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué de todo tenía que ser algo de...? sangre? No sé. A ver, me voy a poner un guante para... Ni siquiera quiero ver qué hay de fondo. A ver. Me voy a poner un guante para ver si puedo... Ah. No, pues no, no, no me mancha nada, pero... Sí, se escuchó algo. A ver. ¿Qué es eso? Ay, no manches. ¿Son muñecas? Y ve lo que hay en el piso. ¿Qué? A ver. ¿Esto qué es? No, esto no es nada. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Se ve como tierra. ¿Se ¿sí escucha? Se escucha raro. Como que truena, ¿no? Como que. Ese... Vamos a emparejar la tierra. Pero así. Oh, um, ¿Qué es eso que hay arriba? No sé. Pero vean eso. Está como, como escurrido algo acá también. Pizarre. A ver, con cuidado. Bueno. ¿No? Es que es, es como. Como partes de. Mira, acá hay otra, acá hay otra. Está toda llena de telaraña. Ok, vamos a dejarte en su lugar. Acá hay otra. ¿Dónde? No sé que tenga. No mañana, ¿ya viste lo que? Acá hay otra, acá hay otra vez. Ve esto, ve esto. Son como gemelos o qué? Que están amarrados. ¿Y qué tiene aquí en la boca? No te vaya a caer. Acá hay otra. Y acá. No, no, no se me hace que esté en es el, el bracillo. Okay. Creo que sí, ¿verdad? Ten. Bueno, está bien no. agua ¿eh? Ya está. Ay, no, vele los ojos ¿Dónde? No, mira, lo tiene como doblado hacia adentro, bien raro y ve, todavía hay esto escurrido en todas las paredes. Y de este lado como la expresión. Y aparte está colgado bien feo. Porque está así. Escucha. Qué raro. Y ve, este tiene como. ¿Qué es impacto? Ay, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué significará esto? Vele, vele el ojo ¿Está como estrellado? O cristalino, no sé Ay, Ya le iba a tocar con otra mano ¿Qué es esto que le sale? Acá hay otro <ríe> como de los que le dabas de comer y hacía pipi. ¿Este? Hay otro en el fondo. Uy. Ay, esta está horrible. Uy, tiene los ojos bien feos. Y también dónde está esa esta chorrea de la pared. Así. Ah, Aquí. Okay. Hasta, hasta allá arriba. Mira esta chorreada. Está como seco, ¿no? Pero no sé qué sea. Y acá hay otro colgado. Oh. ¿Los tendremos que dejar colgados? Ay, vélelo. Yo creo Ve sí, no esto, ve que... esto. ¿Por qué estará castigada aquí? ¡Ay! Es una viejita ¿Por qué no los ojos rojos? ¿Por qué está volteada? Es que ¡Oh! Está... Está lleno de... Y esta, esta, es la, creo que es la única que es de porcelana. No dice nada, como si es de alguien, ¿o qué onda? ¿Me llevaré una? No. ¿No? No. Acuérdate lo que nos pasó en el panteón. Como que me quiero llevar esta. No. Que me, me la cara ¿Escuchó algo allá afuera, ¿no? Sí. Apaga la luz. ¿Cómo vamos a salir de aquí, no? No, prendela, prendela. ¿Qué pasó? La puerta la... la voy a cerrar, la voy a apagar.